Hola, bienvenido nuevamente a Introducción a PHP, esta es la primera clase del módulo 2. Veremos cómo se escribe un programa en PHP, cómo se ejecuta y de a poco nos iremos metiendo en la sintaxis para que puedas descubrir todas las posibilidades que te brinda PHP. En esta primera clase vamos a intentar bajar un poco a concreto todo lo que venimos estudiando en el módulo 1. Básicamente, vimos qué es un programa, qué son los tipos de datos y qué es un lenguaje de programación. En esta clase ya nos vamos a meter directamente en el corazón digamos, del curso para estudiar qué es exactamente PHP, cómo se escribe un programa en PHP y cómo se ejecuta un programa hecho en PHP. ¿Qué es PHP? Bueno, supongo que algunas ideas ya tendrás, voy a intentar formalizar un poco los conocimientos. Para empezar, PHP es un lenguaje de programación. Eso supongo que ya lo sabías, pero bueno. Eh, las siglas PHP significan... PHP, Hypertext Preprocessor, o preprocesador de hipertexto. Tal vez te llame la atención que las siglas PHP se definan usando la propia sigla PHP. Bueno, eso es algo muy característico de GNU, de la gente que hizo Linux y estas cosas que eh, encuentran gracioso el tema de usar lo que llaman siglas recursivas. ¿Qué es eso? Una sigla que se define a sí misma. PHP inició como un lenguaje hecho para, exclusivamente para la web. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue evolucionando y hoy es un lenguaje como cualquier otro. Se puede hacer cualquier cosa con PHP. Por eso lo, se llama un lenguaje de propósito general. PHP es uno de los herederos del C, como el C++, Java eh, otros. Con lo cual, vas a notar que la sintaxis que tiene es muy similar a la del, a la del C. Bueno eso te va a servir si sabes algo de, de C o Java o demás si no es así bueno, vas a aprender algunas cositas nuevas pero en principio pensá que el tema de la, las llaves existe las líneas terminan en punto y coma y demás ya iremos viendo los detalles PHP al igual que C es un lenguaje case sensitive esto significa que no es lo mismo escribir las cosas en mayúsculas que en minúsculas bueno, te presento el programa más simple y más popular que vas a ver en php, el famoso hola mundo. Lo primero que deberías notar es que un programa en php siempre inicia con ese, ese tag que está ahí, que dice es el símbolo menor seguido del, del signo de pregunta y las letras php. Todo Eso tiene que ir todo junto, eso marca el comienzo de la ejecución de php. Vamos a ver por qué eso es así dentro de un rato. Después lo que ves ahí es la sentencia eco que te permite emitir un mensaje, y después a continuación viene, cerrado entre, entre comillas, la cadena que queremos mostrar, ¿o? el mensaje. Por último, la línea termina en punto y coma. echo entonces, se ha convertido en la primera palabra reservada del lenguaje que conociste. Una característica que tienen to todos los lenguajes de programación, por lo menos todos los que yo conozco, es la posibilidad de incluir lo que se llama comentarios en el código. Un comentario es simplemente texto que no va a ser ni interpretado ni ejecutado nunca. Tal vez te estés preguntando ¿para qué, para qué sirve meter código que nunca va a ser ejecutado. Bueno, lo que sucede es que muchas veces cuando uno escribe código, lo que, se, lo que está escrito no es trivial para interpretar. Digamos, eh, a veces es demasiado complejo o simplemente está muy claro en el momento que lo escribís, pero por ahí dos o tres meses más tarde cuando volvés a leer el código no es tan claro. Para eso está la posibilidad justamente de escribir un texto absolutamente libre, incluso en el idioma que vos quieras, puedes escribirlo en español, que te permite dar como que ciertas pistas o poner y expresar ideas en forma más natural que escribiendo código eso se lo conoce como comentarios. PHP te permite escribir comentarios utilizando estas tres sintaxis alternativas. La primera es la doble barra, que eso es un comentario de una sola línea. En general, se puede, no es necesario que sea toda la línea el comentario, sino que se puede, digamos, después del punto y coma que termina la instrucción, agregar un comentario. Obviamente, ese comentario solamente se considera un comentario mientras no se cambie de línea. Otra forma de hacer exactamente lo mismo es utilizando el carácter numeral. Por último, con esta sintaxis de barra, asterisco y comentario y después asterisco, barra, se puede hacer un comentario que abarque más de una línea, es decir, que tenga enters en el texto.